de llegar, no puedes levantar tu gorra levanta bueno, las cosas molestando, ama. pues entonces vete, si no te gusta que te moleste vete, quieres que me vaya ajá, quiero que te vayas, órale tienes pues con tus voy. amigos, pues vete, me voy ah pues agarra y vete Si no lo quiero Tal vez no he sido un buen hijo como todos los demás Y que he causado muchos problemas Por eso hoy escribo este tema Que sale de mi corazón Que siento que me quema Perdón jefita por son algo que he aprendido y tal vez ande mal herido Es por el riñas andar metido Por ir a drogarme o tomar no entraba a la escuela Perdón jefecita porque su dolor de muela No puedo regresar el tiempo por más que duela Hijo si un día oyes eso dale un beso a tu abuela Algo que no hice cuando pude A causa del alcohol pero jure Que no haría más eso y encontré que me ayude Tal vez no sea una enfermedad o si lo es Espero y se me cure que, Perdón mamá, por, por todo, todo lo malo Perdón mamá, por ser, ser tan cagapalo Perdón mamá, usted fue maravillosa Perdón mamá, fui yo quien no hizo bien las cosas Perdón, mamá, por, por todo, todo lo malo, malo. Perdón mamá, por ser, ser tan cagapalo Perdón mamá, usted fue maravillosa Perdón mamá, fui yo quien no hizo bien las cosas mi sueño fue ser el mejor de la clase. Estudios y libros, maestros y mis parce. Cada uno de ellos lleva baile en mi memoria, memoria. Pero llegó mi momento y, y se acabó la historia. Fui creciendo y poco, poco a poco fui cambiando. Del rap de la calle me, me fui, fui enamorando. enamorando. Música de locos celos que decían mis, mis padres. padres. Nunca me apoyaron en todos y mis ideales. ideales. Ahora solo sueño en llegar hasta la, la cima y apoyar lo que me gusta, no es lo que más me anima. Y es aquí yo donde encuentro a los gays que, que me amaban Conocidos, parientes, familias y, y camaradas Ahora solo quiero de su apoyo y nada encuentro y Decían que me amaban, creo que solo fue un sueño Pues no importa, yo acabo de despertar Por mi música y mi rap siempre voy a luchar Perdón mamá, por todo lo, lo malo. malo Perdón mamá, por ser tan cagapalo malo. Perdón mamá, usted fue maravillosa Perdón mamá, ¿Y yo quien no hizo bien las cosas? cosas Perdón mamá, por todo lo, lo malo. malo Perdón mamá, por ser tan cagapalo malo. Perdón mamá, usted fue maravillosa Perdón mamá, ¿Y yo quien no hizo bien, bien las cosas? cosas Y es el JDH, loco 730 Santa MX. Chica Records.